Solo simplemente soy, soy Jimmy mi, y mis. Mamis. ¡A la verga! Por mi arresto, mi hija de tu puta madre, llévame a la cárcel, me vale verga. ¡Es una pinche computadora, pendeja! ¡Pata! ¡Pata! la verga de aquí! P pendeja Al Chile, pendeja, pendeja, pendeja, pendeja, pendeja,